Esta so, ah, weá me faltaba loco. Hey guys Sábado 23 de junio es un sábado muy pero muy helado. Mi casa en particular es, es muy un poco leída, Sí. Hay otras cosas. En mis pendientes tengo eh, la edición de un post para Ixda, el podcast que grabamos ayer con eh, Rodrigo Ramírez, que no dije su nombre, Rodrigo Ramírez y Rodrigo Vera. Tengo que preparar el podcast que voy a grabar la próxima semana. Y si me voy a meter en Instagram TV, ya no puedo estar improvisando, tengo que ya eh, ponerme así serio y planear eh, al menos... Eh, lo que se viene. y eh, Básicamente un tema de prioridades. Por lo demás, vienen en camino mi amigo Pralad y mi amiga Nan. Porque vamos a grabar un video. Porque ella está en un concurso. Eh, viene maquillada. Eh, así se ve en WhatsApp. Tahuadico. Sí, yeah. bienvenido al episodio 318. Este es un blog de Sauce, donde salen blogs los lunes, los miércoles y los sábados. Y capaz que nos metamos a Instagram y, y, y me ayude. Ahí va la fertilidad. Oli, Oli. el set de grabación donde la Fer tiene que grabar su desafío Está participando en un concurso de cosméticos NYX Verdad no, soy súper lego el tema, no cacho nada de la vez Y van a hacer unos vídeos súper loguillos Cuando esté el resultado se los voy a compartir en los vlogs Titánica la tarea de Nanan se maquilló y aquí hace mucho, mucho, mucho frío. Así que ya empezamos a sacar las fotos. Primero vienen las fotos, después viene el video. Es brígido, si querías hacer un video tenéis que repetir y repetir. Y uno al final como consumidor de contenido ve el producto terminado, Nunca ve como todo el proceso, Como la fe lleva caleta, pintada y hace mucho, mucho frío. lo está dando todo, lo está dando todo. ¿Ya te conformes, Broly? Sí, es? ¿Te gustó? Me encantó. Muy bien. Gracias a usted. no, Nos estamos viendo. Vamos a ganar. Voy a ganar. Voy. Chao. Chao. Chao, braguacito. Chao. Chao. Gracias. Chao, Yui. Chao, que estén bien. Mm. No, vimos. Chao, chao, que estén bien. Chao, chao. Chao. Este es el estreno mundial del desafío de Fer. Obvio que tienen que ir a su canal y verlo allá, po. Toda la información está en el canal de NAN y el video lo pueden ver aquí. El video de la NAN dura un minuto y medio. Y para eso los chiquillos estuvieron todo un día, todo un día trabajando. Las cosas buenas llevan trabajo. No se trata de ganar, sino se trata de ser mejor. Siento que las personas exitosas son exitosas porque se enfocan en mejorar el proceso. Existen personas que están tan enfocadas en el producto final que ni siquiera empieza porque no ven que pueden lograr hacerlo, porque no ven que al final el objetivo de este juego no es llegar al final del juego, sino que mantener el, el juego vivo de alguna otra forma. Compararse y competir con otros eh, es una buena forma de empezar para obtener referencia y todo lo demás, pero no es el fin último, no debería ser el producto final, no es el fin último sino que es la capacidad de sacar muchos productos finales en el caso de la NAN eh, su, su meta no es el video, sino que es producir y desarrollar nuevos maquillajes creativos y señor, sí, lo que Simon Sinek llama el juego finito e infinito, si sí, eso es todo, le deseo todo el éxito del mundo a mi amiga Fer. No sé si haga pago porque en realidad este blog salió tarde. Igual les voy a dejar una pregunta ¿Qué es para ustedes el éxito? ¿Qué es para ustedes el fracaso? Muchas gracias por ponerle play, por compartir, por ponerle like, por todas las cosas bonitas que hacen ustedes con este blog. Nos veremos el miércoles en el siguiente blog de Sauce. ¿Te conforme Rally? Sí, sí. ¿Te, ¿Te gustó? Me encantó. Muy bien. Gracias a usted. Ay, Oye, ustedes hicieron toda la vida? Yo solamente traje el confort. <risa> <decon> <risa>